Existen tres órdenes de aprehensión aún pendientes de ser ejecutadas, que seguramente en el transcurso de la semana ya se irán ejecutando. Ahora, estas tres personas que han sido aprendidas ¿quiénes son? ¿De quiénes se trata? Son funcionarios y exfuncionarios de la Caja Nacional de Salud que serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares. Eh, tengo entendido que en horas de la tarde hoy. ¿Cuántos sindicados más habría dentro de este caso? De son nueve sindicados. Eh, el Ministerio Público está procediendo a la investigación de estos nueve sindicados y actualmente se están recepcionando declaraciones justificales y colectando una serie de elementos. ¿no? Dentro de, sirvan, de estos nueve hay exgerentes o actuales gerentes de la Caja Nacional. Sí, existen exgerentes. Y personal jerárquico de la Caja Nacional de Salud del año 2020. se lo va a convocar a declarar. De de de se lo va a convocar a declarar y ya han sido emitidas las citaciones respectivas. Doctora, ¿cuántos contratos estamos hablando de de investigación? Actualmente tenemos eh, dos contratos dentro de dos causas ya aperturadas por el Ministerio Público, pero tenemos entendido que existen eh, alrededor de 80 contratos fantasmas. Bueno,